Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy yo, soy Ultimate. Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, como veo mi anterior video de yo reaccionando a, a personaje personajes de anime, que bueno, no acerte mucho. Vamos a reaccionar a este que me acaba de recomendar. Que yo ya había visto unos clips cortos de este de Ibai, adivinando a un personaje de Dragon Ball. Pero, por lo bueno, que vi, no estaba acertando mucho. Así que oh, este está el video completo, original, así que vamos a verlo. De una, así que que este así adivina alguno Ibai, no sé. Pero por lo que vi parece que no tanto. Así que vamos a hacer este y vamos. Bien amigos. Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿vale? A ver. ¿Cuántos okay. sabes de banderas? Adivina el jugador de fútbol por su voz. Adivina el personaje de Dragon Ball. <risa> Creo que tengo que hacer esto. Sí, sí, sí. Es que me apetece Funada. Ah, me encanta. Acertará Ibai 10 de 77? Yo es que creo que no acierto 10. Mm. Vamos a darle. Uy, veo muy poco. Vamos a darle. Vamos a darle. Play ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? Krillin. Muy bien. Krillin. Cositas. ¿Cuántos podrás adivinar? Este no lo sé quién es. <risa> Miguel. Uh. <risa> Miguel. Ni puta idea, esto sale uh, Dragon Ball. Uh. No, de verdad, sin sí, no hacer la eh. coña, ¿eh? No he visto ni una imagen de este hombre. Este, personaje es muy yes. Fuerte. Yes. este gato está mazo de guapo, lo que pasa que no sé cómo se llama. Voy a dejar de parar el vídeo porque la verdad que no tengo ni idea. Voy a decir Freezer, pero no estoy muy seguro. <risa> Freezer. <risa> esto es cierto que no lo, no lo sabía. <risa> a ver, no es Goku, pero es un hermano. Voy a decir Gohan. <risa> No, bueno, estaba ahí, amigos, no lo sé. Este personaje la polla No sé, luz tiene que ser este. Baby <risa> Topo, es muy reciente, no creo que obviamente. Topo, sea, no lo sé, chicos, de verdad. No, es que no tengo ni idea. Este puede ser, Gohan. ¡No! El ¡Pan de niña! Bueno, el... Puede pasarse un poco a Gohan cuando era niño, un poco. No, esta. Pan. No <risa> olvides <risa> que si lo necesitas, puedes poner pausa. Es ¿Este el freezer. <risa> Yo creo que este es el freezer. Eh, en una nota la, la saliva, eh. No, va, va, a calma, que tengo que hacer también, coño. Di puta idea quién eres, tío. <risa> Tiene un buen flow. <risa> <risa> ¡Yancha! <risa> oh, puta, que no sabe? Ok, este callejosito. No, Yancha ha salido. ¡Venga! ¡Las Supremas de Móstoles! ¿Pero qué nombre es ese, tío? Supremo Caizom… Oh, chico, de verdad. Pero que está en serio? ¿Supremo Caizom Sama del Este? ¿Se iba a decir que se llamaba Roberto, coño? Sí, el del culo abierto, ¿no, negro? Él no sabía que se Roberto. ¿Sama del Este? Si va a decir que se llamaba Roberto, coño? El del culo abierto. No lo sé. A ver, Jessica. me parece Papá Krilin por así <risa> decirlo. No, no, no sé quién es. Papá Krilin <risa> Es que no... no. <risa> <risa> este es la polla. Tupu se llama, algo así. ¡Ay, la puta madre. ¡Ah, me toca de risa ese! ¡Ese no sé. es! Pues te la polla, tú! <risa> no lo sé. ¡Clowny! <risa> ah la puta me amo morir. <ríe> ay no. este, este es broma en el mouse clowny <ríe> no lo sé es que son oh, nombres que tipo... no he visto en mi vida a ver este voy a decir por si acaso goku goku <ríe> bueno si <sí. ríe> goku Black ¡Ay, me cago en <ríe> su puta madre tío sí igual es eh, eh, goku debería sumar el punto igual el eh, editor eh, no. igual listo ¿No ves? Este lo conozco Este es mítico, este es histórico Profesor algo es este Profesor Taichi no. o algo así, tiene que ser, me suena Profesor Tankechi ¿Cómo? <risa> eh, <pa> <risa> Profesor Tankechi <risa> no, Me cago en su puta madre, va a ser <risa> bu Este es bu Ah, bueno, este no se sé tampoco ya bu <risa> Ah, eh, ¿cómo era? En Dodoria Dodoria Ah, sí Bueno, va, venga, va, va, va Poco a poco <risa> Loli, vamos Super Saiyan 4. ¿Cómo? Ay. Sí, lo sé. El viejo lo sé. Que está loco encima, que es un asqueroso. Este está loco. Este lo sé. Este lo sé. Es el de la tortuga. Este, por ejemplo, lo conozco. Yo, el Saitama del Este, no lo sé. Este viejo sé quién es. Este estamos ahora. Este es el profesor Tankechi, a lo mejor, pero no estoy seguro. Va a decir... Es que no sé cómo... No sé. Cancha. Era un maestro, pero no un profesor. Wow. No lo Apúntele sé! bien. Gene ojo. <ríe> bueno, lo ha intentado. Cuál es el nombre de este, personaje? este tío tiene un flow que de gagas, tío. ¿Qué se <ríe> <risa> llama este tío? ¿Qué te ha dejado, te que joder. ha dejado la polla, de cabrón. Qué puto flow, tío. Pero, Qué flow, este como. es como que me representa, tío, sería yo en Dragon Ball, mío, tío, he cabrón? ¿Qué ¿Toma? ¿Toma? ¿Toma? No lo sé, este ni me suena eh, te este parece un guardia civil, un poco, mozo de escuadra ¿Toma? Puta idea Sí Dende A ver, célula ¿Se? ¿Sí? Está bien este Yo creo que no es célula, yo creo que este no está con. Ya te has a... perdido, yo. Voy igual. a decir que es célula por asegurar, ¿vale? O sea, por asegurar que lo digo, célula tiene muy sí. parecido a serio ¿eh? Ah, ni puta idea, lo sabía, no era conocido eh, mm, eh, to <risa> Jaco Eh, Tomás Bueno, tiene cara de Tomás, eh O tiene lo que le puede pasar ahí llamado Tomás <risa> Tiene eh, pinta, eh, mm, eh to Tomás <risa> Jaco Puta idea, lo conozco Buah, el gato, el gato Kirby O algo así <risa> el, el gato Kirby a <risa> otro maestro, coño, estoy en el colegio. Goku, bar no, Goku bueno. fase normal. ¿Con no el padre, Goku? Puta idea, de verdad. <risa> este no conozco. Este es Mister Totopo o algo así, no es coño. No. Este es Mister. De, de verdad, es Mister algo, tío. Mister Totopo no. o algo así. Una movida, de verdad, en serio. No de es verdad. Nah, es que parece que lo hago aposta, tío. Vale, cuidado. <risa> Se Cuidado, que este puede ser… No, este no es famoso, ni puta idea. Digo célula por asegurar, pero no, no. no, no, no es célula, ¿eh? No es célula. Ah, ya, lo sabía, es que lo sabía. Ni puta idea, bro. Sí. No, Mira, es muy metapó. nuevo. Es que ¿qué es esto? esta <risa> tapo eh, no sé… Mmm… Pues… Hostia, de esto hay muchos peluches, tío. De esto hay muchos peluches, Esto lo este amigo de Voy a decir Kitty, por, por decir algo. <risa> no, bah, no no sé. Hello Kitty, que lo no. quites, lo Poco mierda, este, eh de... ¡No! <risa> ah, no, no sé, no Poco mierda este, eh <risa> Oh, a la fusión Go de Gogueta, eh <risa> Bardock Super Saiyan Gogueta <risa> La conozco, la conozco, ¿Eh? pero ni puta idea. La, la conozco. Sí, es la androide 17. Ya del nombre. <risa> Ay, ¿por qué esta vida me pisotea, tío? No lo sé. Número 17. Hostia puta. Vale, por asegurar, Vegeta <risa> Vegeta. <risa> bueno, el hermano, ¿eh? no me conocido igual. Tarver, se parece más a Vegeta sí. no sé. Hostia, nunca lo hemos conocido. No lo sé, <risa> Pro profesor X. <risa> <risa> no, no, no, no puedo jugar, chicos. Es que no puedo. Goku. Dime Goku, que es Goku, sí. por favor. No. Goku, por favor, Goku. Son Goku. Gracias. Venga, va, dos. Coño, va. Freezer. Yes. Dime que es Freezer. Por, por lo que sea, dime que es Freezer. <risa> no. Ah, ni puta idea. Joder, macho. La abuela, la. La abuela. La, la abuela Felisa. De <risa> Feliz. <risa> Ahora y va Es que no lo sé. Tr eh, no, Goku. Granola. Granola, eh. No renuevo ese ni en de Goku Tumblr. No. Granola. Es de no lo sé. Maron, Andrea la es de Marón. Marón. Marón. Eh. Blitzcrank. Parece Blitzcrank. ¿Quién es? Ah, yo tampoco lo sé, no lo no, no sé, yo tampoco... Koichukai. No puedo hablar... de ir, eh. chicos. Vale, este es conocido. <risa> <¿Cuál> es, <risa> es conocido, este es famoso y es malo. Puede ser Freezer... No. <risa> contando no. no <risa> Dragon Ball, Yo creo que sí. Freezer. <risa> garlic <risa> Jr. Con con garlic aparece dos, a Freezer, Garlic ¿eh? grande, acordaos, ¿vale? Hay un garlic grande, puede ser este. Garlic. Puede ser no, garlic, piccolo. ¿eh? Yo voy a decir que es garlic. Gar oh. no. no, es piccolo. Ah, es piccolo. Picolo! ¡Toma! ¡Mira, no, no, no, no. eh, oh, no, no. ah, es Picolo! ¡Picolo! Sí. ¡Toma! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Andrea! ¿No lo dices? <risa> <risa> que Ay, la de ¡Andrea! ya no ya no Andrea! ya no ¡Ay, tres, eh, no, maestro, Kibito, maestro Kibito. Tenke. Kibito, no le pega nada el nombre, tú. creo que no. Mi sí. puta idea. Ah, yo tampoco. Calle no sé. Sama del Este. Bueno, es el nombre de este personaje? <risa> este en la polla, tío. <risa> <risa> <risa> eh, mi <Monaca>. <risa> Monaca. bueno, ahí ha estado. Eh, Mister, Mister Pupu. Eh, Mister Pupu. Pupu. Puta que me parió. <risa> Android. Androide <risa> Como que ay la puta madre no anda mi internet no. PUPU Android número 10 diez... ¡Puta que me parió! <risa> <risa> Android número 20! ¡No! Vamos. No, no sé. Bote. Creo Gote. que ya sé quién es. Gohan. Ay, casi. Doctor <risa> G. Ma Maestro Ki Kimpempe ¿Qué? <risa> ¿Qué <risa> puta idea, tu doctor? <risa> eh, nah, eh, Persia. No no sé quién eres, eh. Persias. No, muy nuevo, eh. Por decir algo, quítela, joder. Raditz. Bardock Super Saiyan. <risa> no. Bardock Super Saiyan. le <risa> mando el golfú, ah, güey. Bueno, guapo! No. Raditz, tío. ¡Freezer! <risa> no. ¡Freezer! Niño. ¡Capitán Jinju! Ay, Dios mío. André de número 20! No. Me he sacado toda la polla. De... Ese es Samba, no? Sí es Samba. Internet loca, no hay y más. Número 20! ¡Ah! Samba. Este pavo es este es conocido. El... Pero no lo sé. Un putón. Un, putón? <risa> un, un, un puta un del, del norte. Me cago en su puta madre. ¡Va a decir Freezer para asegurar. No, no Freezer, hit. Freezer. Para asegurar. cabeza de <risa> Hostia, tío. Warwick, ah. tío. Warwick, drogadic. <risa> Darwin, drogadic. Eh, no, yo tampoco sé cómo se llama, pero sé que son de los furros de, de, de tal universo. No. La vender, la vender. Pues no, yo tampoco lo sé. De, Tú... Pila. Este eh, es algo tipi. Ti, tipi. Tipi tipi. Pila, eso es la polla. <risa> <risa> <risa> Me representa Ferdi. <risas> ¡Olong! <tira> por Dios! Por favor, en serio, ¿qué hace Olong? ¿Algún potelado me lo puede decir? Eh, Bueno, se transforma. En la primera serie más fue útil, bueno no, no se usó mucho. Busca bragas. ¡Hostia, Olong, tío! ¡Bardo! Ah. ¡No! ¡Es hijo! <risas> ¡Bardo! ¡No! <risas> ¡Este... No, este no lo... <risas> ya había dicho antes, bro! <risas> Hola gente de YouTube, estamos acá de vuelta, bueno se detuvo un poco internet y también eh, donde estoy grabando por el celular también se, se me quedó sin batería, tuve que cambiarla así que Así que, bueno, con la edición capaz lo una lo video, ¿no? Así que vamos a ver si donde nos quedamos toca acá. ¿Alguno de lado me lo puede decir? Bardo. Ahí está. Este, este lago. <ríe> okay. Vale, este es conocido. Este es conocido. Bueno, está bien. Oh, Ay, casi no. Me... Ok, eh, está bien lo que hice, ah, Es él. Es un ser trucho, pero es él. <risa> no, qué hijo de puta, el que editó el video... <risa> no, re maldito el que editó el video. Tenía que contar a Goku Black y hacerle... lo había hecho bien, eh. Bueno, por favor. Es célula celma. Sí, es él. No vale, esto. Joder. razón, sí. Había, espérate, ¿eh? había, un gato, había un gato que se llamaba como él, Pilaf se llamaba, <ríe> Pilaf Máximo le voy a decir, Pilaf Máximo. Este confundido. Estás mezclando cualquiera. Bardock, este lo conozco, este es la polla. Este. No, este es el 16. Plan, ¿Bardock o Burdock? <ríe> este que usaba Burdock, y no es coña, ¿eh? <ríe> burdock. A ver... ¿Andrey de número 16? 6. No lo entiendo. Eh… Ah, ya se me olvidó, este… Ah, Lemo, Parece o sea. un, poco, un poco Canecro dentro de seis años, ¿no? Canecro en 2029. <risa> Lemmo. <risa> Hostia, tú. Qué guapo, ah, no, tío. Ni idea cómo se llama. Eh, el Invisible. Iwen. Se ha quedado en el LOL. uno, ¿no? Eh… Champu, mm, eh, por ejemplo. <risa> Champu. ¡Ah, este es Trunks, coño! puta idea. Eh, Amelia, le pegas llamarse <risa> Amelia. No iba mal encaminado. <risa> ya ¡Hostia! Este es el típico que se supera a sí mismo mazo de veces. Tío. No sé cómo llamarlo. ¿Gohan Super Saiyan. Puede ser. Jarry <risa> <Gohan. risa> <Yary> Rove. <risa> De este Hostias, vale, un segundo. Este es el de las bolas, el que invoca todo. Vale, me sale a Oshin, <risa> bueno, pero eso creo. Que... Long Su puede ser, amigos. Uh casi, híjolo. Eh. Fuyitsu voy a decir. O Fujutsu. Fujutsu. Estuviste cerca, estuviste cerca. Shenglong. Estoy seguro. Pues de que me suena mi Fuyutsu, amigos. Vegeta. Ánime. Vegeta, este es Vegeta. Se llama Vegeta. Bien. ¿Van a fin? Androide número 20. Vaya bueno, yo tampoco sé quién es ese. Kai. ¿No? Milk. Rosalía. ¿Sí? Rosalía. Milk. <risa> me lo no sé. Uy, no lo vas a ver, no lo vas a ver, nada no lo vas a ver. Ay, no, mejor me preparo. Uh. Uy, justo caoliza, ay, Dios. ¡Hombre, Milk Super Saiyan! Sí, <risa> Milk Super Saiyan. ¡Caulifia! ¡Disfruto! <risa> <risa> he ¡Bien! ¡Bien! ¡Freezer! ¡Este sí! ¡Este sí, Freezer! ¡Este sí! Eh, una tenía que pegar, ¿eh? ¡Este sí! ¡Este eh, sí! Voy a decir que es Freezer Max. Eh, Tagoma, eh. eh. Un poco mierda ese personaje. Porque puede ser una evolución de Freezer. <risa> no. Tagoma. No. No lo sé. Bulma. La verdad. Va. Majichi. Pero usted no ve nada. Bulma. Bulma. Mira, Bulma me suena, pero no no, no, no sé qué es esta. El, el, el ¿Sí? bulstro, Bú". Sí, Bú". ¡Bu! El monstruo Buu. Sí, Buu. Me representa, soy yo. Bueno, amigo Majimbu, dame la porvalida que he suspendido, coño. Majimbu, bu, bu mm. de toda la puta vida. Esto, sí, esto me, me sirve. 6 aciertos. Sí. Calibri Solo <risa> Calibri Bueno casi creo En ¿eh? plan Calibri Calibri <risa> Pues esta va pues no iba mal tampoco No eh, Gama 2 no eh, renuevo doctor, este. doctor Noriega Gama <risa> número 2 Androide número 20 Ah ni puta ya tampoco sé que Burter bueno, yo sabía que era de las patrulla y yo, pero no sabía que se Esta es una pregunta bonus. Qué puta. Eh? Quiz. Buena ¿Para ser en vendió. Sí. <risa> che, vaya, acertó 6, eh, pero yo le pondría 8, eh, por lo menos el Goku Black y Cell, Max, eh, por lo menos lo dijo, eh, Goku y Cell, ¿no? La verdad, parece que me lo he hago por hacer ocho. la broma y para hacer el chiste, pero de verdad que me he esforzado al máximo, o sea, no lo sé, <risa> he hecho 6 de acierto, no he estado eh, yo contaría 8. lejos. O sea, para poner era un 10. No he estado tan lejos. No pero no, 8, estuviste cerca. Ok. <ríe> es como el que yo puse la publicación de que vio Dragon Ball una vez o vio algunos fragmentos y no se acuerda de mucho. <ríe> y a <la> cada imagen, ¿no? <ríe> ¿Quién es Kokun? Así parece que la mente de Ibai. Y creo que también a mí cuando veo algunos animes que no tengo ni idea. Si dio mi video de yo ahí viendo que alguien eh, no conocía nada, casi nadie. <risa> por lo menos yo fui, vaya en ese video. <risa> ok. Bueno gente, si te gustó la reacción, la analogía, por compartir el video, por pues, suscribirte a canal para videos vibraciones. reacciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Esto es yo, soy yo según Dime y nos vemos. Bye, chao, adiós. Bye bye. Eh, yo no sé nada. Yo no sé, no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol.